Vamos a establecer contacto telefónico hasta México, donde el pasado sábado asumió la presidencia de ese país Andrés Manuel López Obrador. Estuvo presente el presidente Evo Morales, entre otros dignatarios de Estado. Para hablar de ese tema estamos junto al antropólogo e investigador Gilberto López y Rivas. Muy buenos días, Diego Montaño los saluda desde los estudios de Avia la Televisión en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo está usted, Diego? Buenos días. Gilberto, hablemos acerca de eh, lo que significa eh, la asunción, la toma de mando de Andrés Manuel López Obrador, un giro hacia la izquierda por parte de México, histórico diríamos, porque eh, históricamente ha gobernado la derecha en México. Bueno, sí, tiene múltiples significados eh, interrogantes a, hacia el futuro, eh, una cuestión ya de por sí positiva han sido las declaraciones del presidente electo sobre eh, que se acatará eh, lo que en su momento se llamó la doctrina estrada, que es eh, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y de naciones y a la convivencia con todos los países de, del mundo. Eso eh, nos pareció muy positivo, así como la la llegada del, de los presidentes eh, Maduro y Evo, que pues significaron pues una presencia muy importante en el acontecer actual eh, de América Latina. Eh, naturalmente que las interrogantes que se abren es que se ha planteado el presidente eh, ahora ya en funciones... Eh, muchísimos proyectos, muchos de los cuales eh, entran en, en contradicción con, eh, particularmente con los pueblos indígenas, eh, muchos de los proyectos que se plantean han sido eh, ya motivo, pues, eh, de preocupación, y protestas eh, sobre lo que va a significar, por ejemplo, el Tren Maya, eh, con un turismo de alto impacto, con eh, vías rápidas, eh, trenes a 160 kilómetros por hora, con el proyecto eh, pues, del mismo Tehuantepec, que significan pues, un, un nuevo planteamiento de lo que fue eh, el, el Plan Puebla-Panamá, los uh, pues todo, todos los proyectos de carácter desarrollista y extractivista que se está planteando eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, chocan por un lado eh, con... Pues, ...pues la territorialidad, las identidades, los recursos naturales, la biodiversidad... De, ...de todas las zonas donde él se plantea hacer este tipo de proyectos... Y, ...y por el otro lado, pues hay que reconocer que la cancelación del aeropuerto fue una buena decisión... ...que no obstante, pues causó preocupación en, en otras esferas del poder económico... Eh, el corporativo que, que pues, no no confían en lo que va a pasar en términos de sus inversiones que han estado pues depredando y despojando una, una buena parte de nuestros recursos naturales durante todos estos años. Así entre lo que podría ser sus contradicciones con, pues, con los pueblos indígenas, con el México profundo y las contradicciones con el mundo corporativo, con los grandes capitales que han lucrado del saqueo de nuestro país, pues el nuevo presidente tiene muchísimos retos y que pues, está en, en debate y es casi una moneda en el aire lo que va a ocurrir en los próximos años. Ahora, Gilberto, ¿qué significa Andrés Manuel López Obrador para Latinoamérica? Porque... Él dijo en su discurso de toma de mando de que va a mirar hacia Latinoamérica. Es, una buen, es un buen signo. Ya, eh, también la, la recepción que dio a, al, al presidente Evo ya, y al presidente Maduro eh, son buenos signos de que por fin México eh, deje de estar viendo solo a Estados Unidos. Eh, no obstante, pues... Eh, una buena parte de las preocupaciones de Andrés Manuel también voltean hacia el norte. Vemos con mucha preocupación, algunos de los que nos dedicamos a los análisis políticos, pues eh, la llegada para la toma de posesión de, de cerca de ciento y pico de personas, las reuniones que han tenido eh, con pues el vicepresidente y el tierno de las cuales no se ha dado a conocer su contenido y bueno, la firma de último momento de Peña Nieto eh, del tratado de libre comercio que tantos daños causó a la economía mexicana al campesinado eh, eh, es una situación de claroscuros no en, en, en América Latina se está percibiendo eh, a Andrés Manuel López Obrador como un hombre eh, de izquierda yo me inclino más en considerarlo, eh, conociéndolo como lo, lo, lo conozco, dado que yo fui eh, alcalde de una parte de la Ciudad de México cuando él gobernaba la propia ciudad, cuando era el jefe de gobierno, que es un, un demócrata, es un, un eh, una persona eh, no progresista, pero no coincide con posiciones de, de una izquierda eh, más eh, ...consistente con posiciones de, pues, anti, anticapitalistas, antiextractivistas, etc. Eh, habría que irse contento sobre lo que va a pasar en México... ...y no hacerse demasiadas ilusiones y esperanzas... ...que sí las tiene un sector importantísimo, del pueblo mexicano... ...30 millones votaron por él, eh, pero no, no sabemos hacia, hacia dónde... Eh, va a ir el gobierno ya en, ya en concreto dada la, pues, ¿cómo, en primer lugar cómo recibe Andrés Manuel el país, un desastre humanitario no cerca de 200 mil muertos de ejecuciones extrajudiciales ¿no? 40 mil desaparecidos forzados, nos preocupa también el, el sesgo de apoyo al ejército a través de la creación de la Guardia Nacional y, y, y significa una continuidad de, de la militarización y la impunidad que pues eh, la prácticamente una especie de decreto de, de ley de punto final hacia eh, los crímenes de Estado y de lesa humanidad que no prescriben eh, realizados por quien estuvo en, antes de la presencia de la República, no los grandes crímenes de Estado que pues, no ha dado señales salvo en el caso de Ayotzinapa donde ya se va a crear una comisión específica, pero pues, eh, pues de alguna manera eh, aunque dice combatir la impunidad pues va a quedar impune los crímenes los de Estado de Calderón, de Peña Nieto desde que iniciaron esta supuesta guerra contra el narcotráfico y el terrorismo que, que no es más que una forma de desterritorializar país de militarizar la seguridad pública, y estas son las preocupaciones que nos hacen ser muy cautos ante eh, lo que es un gobierno que un gobierno que podríamos considerar progresista, pero no, no un gobierno de izquierda en la, en, en la medida en que nosotros definimos a la izquierda. Gilberto, eh, en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador parafraseó y habló acerca del legado de José Martí, de Simón Bolívar, de Benito Juárez. ¿Cuántas de estas reivindicaciones de los pueblos cree que va a asumir como parte de la agenda de gobierno? Mire, lo, lo preocupante del, del, del caso es eh, que Estados Unidos siempre es el gran hegemón en América Latina. Entonces tomará con respecto al sur eh, tendrá mucho que ver con la posición que asume frente al norte. Eh, eh, de hecho, pues, por ejemplo, el eh, eh, que él eh, eh, haga de su proyecto del mismo de Tepantepec una forma en que el comercio de... Europa y de China estén más al alcance de las costas este y oeste de los Estados Unidos, pues ya es en sí preocupante. O la cuestión de eh, haber una zona eh, libre a lo largo de toda la frontera, que no sería más que pues eh, la, cumplir algunas de las preocupaciones de Donald Trump con respecto a parar la migración centroamericana y mexicana hacia la frontera. O sea, son... Eh, no hay una, eh, digamos, eh, hay una correlación directa entre cómo va a actuar Andrés Manuel López Obrador con respecto a Estados Unidos, de cómo va a actuar con respecto a América Latina. Sin embargo, pues el hecho de, de que eh, Andrés Manuel eh, simbólicamente haya pues, dado una recepción fraterna a estos eh, presidentes que hoy por... por, por representan gobiernos progresistas eh, como el de Bolivia y el de Venezuela, pues son un buen signo. Este, son cosas positivas. Pero lo preocupante es la fijación que el de Manuel tiene con respecto a Estados Unidos y, y pues eh, el hecho eh, de que se haya entrado ya en un acuerdo siempre dañino para los mexicanos como es el acuerdo eh, firmado por Peña Nieto en, en, en Argentina. Además, este acuerdo que lo firmó un día antes de terminar su mandato de presidente, prácticamente ya de salida, eh, después de que día después estaba asumiendo la presidencia Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo cree eh, Gilberto que va a ser la relación con Bolivia? Eh, al presidente Evo Morales, de, eh, lo nombró amigo eh, Evo Morales, y bueno... ¿Fue ovacionado el presidente Evo en México? No, el presidente Evo tiene una gran simpatía entre, entre nosotros. Yo lo lo conocí, lo recuerdo cuando se formó el, este, la red de, de, de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Él fue invitado nuestro. Yo tuve a alguien recibirlo en el, en el aeropuerto, No, incluso como una de, anécdota... Se le dio una eh, protección discreta, policiaca, eh, durante esta visita. Evo eh, pues, eh, fue uno de nuestros invitados especiales en la fundación, de, en la integración de esta red intelectual de artistas, y goza de una gran simpatía de ser, pues después de Juárez, el, el único presidente indígena en, en, en América Latina que se recuerde. no es sincero en cuanto a expresa que Evo y Bolivia pues son eh, presidentes hermanos y, y naciones hermanas. Yo creo que en ese sentido eh, veo que las relaciones entre Bolivia y México muy probablemente se estrecharán en, y serán distintas a lo que fueron los gobiernos del, del periodismo de estas últimas eh, épocas. Señor Gilberto López y Rivas, queremos agradecerle por este contacto telefónico con Aviala Televisión, reflejando un poco lo que ha acontecido el sábado tras la toma de mando como presidente de la República de México de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos hablando con el señor Gilberto López y Rivas, quien es eh, antropólogo e investigador mexicano que eh, hablábamos respecto a lo que fue el sábado pasado, la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos.